Hola Virgo, te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral, este espacio en donde tenemos la intención de entregarte esta guía del 23 al 30 de septiembre para tu alma recuerda suscribirte, es muy importante para nosotros puesto que de esa forma nos ayudas a llegar cada vez más a más personas Activa la campanita para que nos tengas presentes en cada momento que subamos un nuevo contenido. Y no, re, no olvides <ríe> darle like o darle manita abajo. Nos encanta saber que estás aquí, nos encanta saberte cerca. Virgo, bienvenido, bienvenida. Vamos a ver si te ves. Virgo, Virgo, Virgo, ¿cómo te fue en estos últimos... 15 días, movimientos, cierres de ciclo, soltaste relaciones también que ya no estaban sumando a tu vida, eso es de, de valientes Virgo, felicidades, el día de hoy estamos siendo guiados a través de las hadas, estos maravillosos seres elementales que tienen como misión resguardar la integridad, la seguridad de la tierra, de la naturaleza, de los seres vivos en el planeta. Y entre esos seres vivos estamos tú y yo. Así es que doy gracias y me pongo en total disposición para que a través de mí, las hadas, y los ángeles se puedan comunicar contigo entregándote una guía que eleve a tu espíritu, que conecte con tu alma Muy bien Vamos a empezar, recuerda que esta es una guía general, por lo cual puede o no ajustarse a tu vida Depende cómo estés vibrando en estos momentos También es importante mencionarte que esta guía no es adivinatoria No te voy a decir aquí tu futuro puesto que decírtelo sería limitarte a las interminables opciones que tiene el universo para ti, para que crees, para que seas tú, para que saques tu poder, son infinitas y decírtelo aquí sería limitarte, Así que eso no lo vas a encontrar en este espacio, Virgo, sin embargo, lo que sí vas a encontrar es una guía que te permita conocerte más, sanar aquellas áreas en tu vida que requieren ser observadas y entonces por ti mismo, por ti misma, impactes tu vida y la de quienes te rodean de forma positiva. En tu presente tienes el rey Dagda, este arcano mayor de la sabiduría, de la entereza, de la certeza, número cuatro. Un rey no necesita estar viendo qué tomar. Puesto que sabe que la abundancia ya le pertenece. Un rey más bien está enfocado en revisar cómo servir, qué ofrecer, qué dar. Con la certeza y la entera autoestima de dar lo que... Hay en su corazón Y esto te lo decimos porque Hay situaciones que te llevaron a vivirte En esta certeza con el 5 de copas Las copas eh, son parte de este elemento de agua Todas aquellas emociones que fluyen Y que es muy importante que sigas dejando fluir Virgo Eres un signo que tiene la sabiduría Eres un signo que... Eh, por sí solo sabe hacia dónde dirigirse, sabe cuando estás vibrando en energía alta, sabes que, y tienes la certeza de que cada una de las acciones, cada una de las experiencias y situaciones que estás viviendo te llevan a tu más alto bien. Por otro lado, puedes estar vibrando también en un sentimiento o en una energía, eh, poquito densa, un poquito de miedo Es normal, solamente Enfócate en elevarla Aquellas resistencias Que hay que trabajar en estos días Virgo Nos las van a decir este 5 de espadas Hay que tener cuidado Con las intenciones de especialismo eso es un ego espiritualizado la recomendación que te dan tienes el corazón el amor actúa con amor este arcano mayor número 6 y finalmente el, la llave, el consejo el paso a seguir que te regalan el día de hoy las hadas tienes a... Uh, la sota de bastos de cabeza Esta primera parte de esta guía general Del 7 al 30 Es cómo estás vibrando en todos los aspectos de tu vida De manera general Vamos a hablar del dinero y vamos a hablar de las relaciones Sin embargo, ahorita queremos ver Cómo estás vibrando generalmente en tu presente Tienes al rey Dagda y como te decía en un inicio, este rey tiene la certeza de quién es, se ha estado conociendo más, eh, tú, te, tú en estos momentos has estado trabajando más con tu interior, con lo que realmente quieres, lo que deseas, conocer tus límites también, y esto, has llegado a esto porque ha sido muy importante para ti expresar aquellas emociones que sientes Con todas las personas que te rodean, has estado trabajando mucho esta parte emocional Expresar tus verdaderos deseos Y eso ha sido muy bueno, eh, Virgo, porque Es muy importante también que recuerdes, Virgo, que Al querer satisfacer tus deseos, a veces tiendes como a pasar por alto los verdaderos sentimientos de las personas que te rodean. Entonces toma, toma en cuenta nada más esto, eh, las relaciones son en dos partes, tú por un lado y la persona que está enfrente de ti, la o las personas, es un compartir continuo, ¿ok? Lo comprendes, solo que de repente se te va y vas más por tus propios intereses que por un deseo genuino del compartir. No te resistas, Virgo. Hasta cierto punto no te resistas a expresarte como te gustaría expresarte, pero aquí lo que te recomiendan es expresarte desde el amor, no desde el ego. ¿Y cómo es esto? Virgo Para expresarte desde el amor Primero requieres conocer cuál es el deseo genuino de tu alma Ante cualquier situación O ante cualquier relación ¿Quieres estar ahí? ¿Ya no quieres estar? ¿Existe la posibilidad de alguna negociación? Ya no Hazte caso primero tú y entonces no temas a expresar los verdaderos deseos de tu alma. Eso es expresarte desde el amor, conocer los deseos del corazón. Tienes acá el corazón, ¿ya viste? Cuando te expresas desde el ego, intentas dominar, intentas retener, intentas eh, manipular la situación para obtener un resultado que solo te beneficie a ti, Virgo. Eso es desde el ego, porque las ganancias cuando son compartidas son mayores, ¿ok? No temas, conócete, aquí te invitan a entrar contigo mismo Para que entonces puedas compartirte con las demás personas No puedes dar aquello de lo que careces En la sociedad nos enseñaron que primero hay que... Dar, dar, dar, dar y dar y olvidarse de uno mismo. Y entonces, ya que diste, entonces sí ya ver qué te queda para ti. En el mundo espiritual, Virgo, primero requieres encarnar en ti ese amor genuino, aquello que deseas recibir de las demás personas. Encarnarlo, ofrecerlo para que entonces el universo te lo regrese multiplicado, como en este, en esta imagen del infinito, ok, tú estás en medio y todo lo que das lleva un proceso y regresa a ti multiplicado, así que Virgo es un buen momento de encarnar el amor, el, genín, el genuino amor, los verdaderos deseos de tu alma y los expreses, los sientas, Con esta carta te invitan a apasionarte, a entregarte a ti mismo primero A darte ese amor, esa ternura Como si fueras tú esta hadita que tiene este amor por entregar Pero ya lo conoció, ya se conoció a ella misma Mira, su carita es de ternura, de entrega, de pasión, de sensualidad Ella ya sabe lo que es realmente el amor Y te invitan con esta carta a vivirte desde ahí Apapáchate Date un respiro ¿Por qué no Virgo? Vete a, a tomar un café contigo mismo Ve por un masaje Date ese amor Siéntelo Y te darás cuenta cómo al darte tú Primero este amor Todo se va a mover de manera positiva Esta carta es muy positiva Y Te promete Resultados totalmente positivos en todas tus situaciones y relaciones puesto que al actuar desde el amor estás actuando desde tu esencia desde la luz la recomendación que te hacen con esta sota de bastos es que por un lado es importante que practiques el amor a ti mismo a ti misma y por otro lado que le hagas caso a tu intuición para que puedas identificar aquellas relaciones o aquellas personas que se acercan a ti con un interés eh, un interés que podría hasta cierto punto llevarte a sentirte decepcionado o decepcionada ok, una vez que tú empieces a cultivar este amor propio vas a empezar a despertar más aún tu intuición y vas a poder sentir la vibración de las personas que se acercan a ti y entonces definir e identificar aquellas que traen un interés genuino de compartir, de crecer, de expandirse o de eh, hasta cierto punto chupar tu energía, cuando sientas eso muévete, no es lo ideal, no es lo ideal porque a este mundo veniste a disfrutar también de tus relaciones, vamos a ver cómo te encuentras en la parte económica, virgo en tu presente tienes el 2 de espadas. Aquellas situaciones que te llevaron a vivir este presente económico. Tienes el mago. Finalmente la recomendación que te hacen... Tienes el 10 de bastos, no todo en la vida es trabajo, hay que divertirse, Virgo. Con esto te quieren decir, con estas cartas te dicen, por un lado hay cierta duda sobre la forma en la que estás eh, generando tus ingresos y en esta forma te dice no tengas dudas, ten la certeza de que estás equilibrado viene el equilibrio ha habido mucho movimiento sí posiblemente hayas sentido eh... Que se iba a mover este empleo en el que te encuentras, estos clientes para tu empresa, algunos movimientos de renuncias tal vez si eres un empresario de tu personal. Sin embargo te dicen, estos movimientos han sido para entrar en un equilibrio que es importante para que empieces a visualizar las diferentes y las nuevas opciones. Ese equilibrio es necesario, todos estos movimientos son necesarios y es un equilibrio que está llegando ya en estos días, en estos momentos, ¿ok? ¿Ha habido movimientos? Sí, sin embargo, te va a llevar al equilibrio. Lo importante aquí que te dicen, Virgo, es... Date tiempo, regálate un espacio, diviértete, no todo en la vida es trabajo... La parte económica está asegurada, Virgo Y es importante que le des vuelo a la hilacha Por ahí dirían Que te diviertas, sientas, bailes, disfrutes, te alegres Cuando te dicen esto, cuando te invitan a disfrutar la vida Es porque has estado tan enfocado en el hacer en el tener, que te has olvidado de divertirte y es muy importante que en estos días retomes esa parte de ti que ha quedado olvidada de la diversión si eres una persona que no está teniendo un empleo que a lo mejor estas estos ingresos o esta parte económica se está viendo un poco limitada o muy limitada te recuerdan que para divertirte, para vivir la vida de manera alegre, no requieres generar grandes gastos. Siempre hay una forma simple de divertirse. Un helado... Un parque, una salida, tan solo caminar y disfrutarlo, te va a ayudar para poder visualizar y poder sentirte equilibrado y para que también quites esta tensión sobre tu aspecto económico, que lo único que hace es estancar la energía. Y te invitan hoy que a través de esta diversión te dicen la vas a desestancar y te van a llegar ideas y te van a llegar nuevas propuestas. En la parte de relaciones tienes el rey de oros en tu presente Estás equilibrado, solo que hay un poco de duda, siento Tienes eh, aquellas situaciones que te llevaron, tienes la rueda de la fortuna de cabeza Aquellas situaciones de... De relación, ya sea de pareja, de amigos De familia también Voy a mover un poco la cámara Creo que no se alcanzan a ver bien Ahí está Y finalmente la recomendación que te hacen Para que puedas sentirte fluido en tus relaciones Tienes el 9 de copas y salieron dos cartas, tienes el Sol, bastante positivo, Virgo, vamos a ver qué te dicen en estos momentos. Todos estos movimientos ¿sí? te han llevado como a sentirte en un subir y bajar con la Rueda de la Fortuna en tus relaciones, a veces sientes que sí, a veces sientes que no va por ahí, y eso en tu presente con el Rey de Bastos... Es un momento para que te des cuenta que no hay certeza en la vida de que todo va a perdurar de la forma en la que está. El cambio siempre es bueno. Estos momentos en los que la vida te ha llevado como por altibajo, sube y baja de emociones, te invitan a abrirte completamente. Ok, reforzando el tema del amor propio Ábrete completamente a esta comunicación con tus relaciones Puesto que todos estos cambios están siendo positivos para tu vida La estabilidad en relaciones está garantizada Solamente se te pide y se te recomienda no cerrarte Ponerle luz, con el sol te dicen que es un muy buen momento de ponerle algo nuevo a tus relaciones De salir de la rutina De conectar De estrechar lazos De disfrutar De divertirte Como te decían aquí en la parte económica Conoce más eh, Ese aspecto Locochón tuyo Virgo como, como que de repente Al ser un, un Signo que tiene la sabiduría, la y la certeza, de repente se, se cierra y, y se mete a esta cajita del deber ser en donde no está tan bien divertirse, pero sobre todo en tus relaciones, Virgo, es importante que te abras a la alegría, al disfrute, al gozo, a la pasión, a la entrega, a las nuevas formas, a la aventura, salte de viaje, ve con tu familia, con tu pareja, suelta ese miedo, esas dudas que de repente te llegan no está pasando nada Virgo y en realidad estas relaciones y en estos momentos se van a fortalecer ahora por otro lado si hubo algún cierre de ciclo alguna terminación de relación de pareja no lo sufra, salte del drama. Porque muy en el fondo en tu alma sabes que estos cambios que se dieron también se requerían en tu vida amorosa, en tu vida de relaciones, puesto que pudieras haberte sentido ya estancado, como que ya no lo encontrabas, la forma, como que ya te tratabas de comunicar y pareciera que el otro hablaba de una cosa y tú hablabas de otra, aunque fuera el mismo tema, entonces muy en el fondo sabías que esos cierres eran necesarios, ya los veías venir, de hecho. Ya se dieron, y si ya se dieron, es momento de que tú te des la oportunidad de brillar. De ahora sí reconocer qué es lo que deseas, qué es lo que estás dispuesto a aceptar o no en una nueva relación. Regresar con una relación anterior no es lo ideal. Puesto que... Es un muy buen momento de darte la oportunidad de, de reconocerte en otras personas, de conocer a otras personas y, que ellas, y darles la oportunidad de reflejarte aquello en ti que aún hay que sanar. Es como esta aventura, como, como sentir esta emoción de que en otra persona vas a poder reflejarte a ti mismo, y descubrir todas esas acciones, esas etapas en ti que aún requieren sanarse. Y entonces subir al siguiente nivel de conciencia. Date esa oportunidad. Por ahora no es lo ideal regresar con esa relación antigua. Puesto que tú también estás soltando esta parte eh, de creencias o esta vieja personalidad que ya no te estaba funcionando. Y Virgo, finalmente quiero regalarte este mensaje canalizado de tus ángeles a través de este oráculo de sabiduría del mapa mágico, un oráculo que utilizamos en biosabiduría ancestral puesto que los mensajes canalizados aquí son para ti tienes el modificador del mapa mágico este modificador del mapa mágico te dice en estos momentos, Me voy a permitir leerlo, tal cual viene escrito. Y dice así, Virgo. El espíritu orquesta el destino de todos. El modificador del mapa mágico llega con una misión. Conseguir que seas capaz, Virgo, de identificar a las personas que entran en tu vida para influir en tu desarrollo personal Es posible que te encuentres con un alma gemela cuya presencia te invita a mostrar el mejor tú que puedas ofrecer O con alguien que te saca de un apuro y te hace penetrar en un lugar lleno de seguridad o de éxito Virgo, debes prestar atención a aquellas personas que se crucen en tu camino y que te hagan reflexionar sobre tu viaje ¿Te acuerdas? Te decían, permítele a las personas nuevas que te reflejen Permanece despierto o despierta y alerta y los identificarás como importantes agentes de cambio. Transformará toda tu perspectiva sobre quién eres y sobre por qué te encuentras aquí. El modificador del mapa mágico siempre te inicia en una versión una versión mejorada de ti mismo de ti misma. Muchas felicidades Deseo que en esta nueva versión En esta nueva vida que estás viviendo Y experimentando encuentres la paz La trascendencia El avance hacia una nueva conciencia Recuerda suscribirte Activar la campanita Darle like Dejarnos tus comentarios Nos encanta sentirte cerca Leerte, saber que estás aquí Virgo, bendecido seas Hoy y siempre Gracias